¿Qué tal, mi amada? ¿Qué tal, mi amado? ¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones y gracias Así por acompañarnos es. en este programa, en el, con este material que esperamos venga a ser de muchísima de ayuda bendición. y de muchísima bendición es. para todos y cada una de aquellas personitas que lo van a estar viendo y que lo van a estar compartiendo, porque este es un material muy especial para muy compartir. Especial. Con todo el mundo así y les es, saludamos, les saludamos es. sus amigos. Mi nombre es Elida Cavazos y Rafael Cavazos y Rafael, así es, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, y esperamos que este video pues venga a hacerles de bendición a ustedes y a las personas que ustedes lo van a compartir. Así es, entonces sin más preámbulo. Nos vamos. Nos vamos. Eh, Así es. Nos da mucho gusto y mucho placer de que estén con nosotros. En la información que está aquí abajo, aquí abajito, ahí uh -huh. están todos sus datos para que usted eh, nos escriba. Y va a haber unas cintillas ahí. Así es. Unas cintillas aquí, eh, que también usted los puede tomar para, para esto. Y habíamos Así dicho... Es. Que tú nos escribes y nosotros, nosotros te respondemos. Nosotros te respondemos, así es. Hoy es la parte número tres. La parte ya. número tres. Pero, ¿por qué? Pero, hoy es un tema muy fuerte. Súper importante. Porque hay una gran pregunta: ¿por qué fracasan los matrimonios? Muy buena pregunta. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Y ahí puede ver ya nuestros nombres, Rafa y Rafaelidatv.com y para escribir es a rafaelidatv.com, así uh -huh. de que ahí tienen la información. Ahí está la información. Entonces, el tema, el tema de hoy, ¿por qué fracasan los matrimonios? Y creo que eso es bien interesante, ¿eh, hija. Muy, muy interesante, muy importante. Porque todos los días, todos los días, todos los días, escúcheme bien, unos correos. Todos los días, todos los días. Y en más de uno, problemas de matrimonio. Problemas de matrimonio. Además de así las finanzas, es. además y de los otros, que... otros problemas que existen, ¿verdad? Sí, sí, así es. Mire, el de hace ratito, el de hace ratito, me dice una personita. Ajá. Mi, ya ni te a platicar. No no. ¿Qué me dice esta personita? Miren, me dice, ayúdeme a entender... Y a perdonar ¿Por qué mi hija Se va de la casa Y abandona a los hijos? ¡Wow! Oh, tremendo Tremendo, tremendo wow. No, es... Uh... Y, y la persona que me estuviese ese correo no sabía que iba a, a, to a tocar ese tema hoy. No, no, no, no. Pues no, no, no sabía. Pero eso es el más reciente, el de hace ratito. Mientras sí, si que mi esposa es, se ponía guapa, es, yo estaba es leyendo duro. ese correo. Porque se ve guapa, ¿verdad? Gracias. <risa> okay. Muy amable. Entonces. Hija, ¿cómo no hablar del matrimonio? Claro, claro. Si por donde quiera vemos este problema. Por todos lados, por todos lados. Aún hasta en sus propios familiares. Sí, sí, sí. Existe. Sí, sí, existe. En pastores existe. En gentes que uno, puede uno decir, pero ¿cómo? No es posible. Si él, sí. Ella, sí, también él y también ella. Uh -huh, uh -huh. ¿Dónde? Pues que es aquí, que acá, que allá, más, acá, más allá A la vuelta del mundo, al otro lado del mundo Por arriba, por abajo, por todas partes del mundo Está pasando lo mismo sí, así Ya no es. hay Dentro de ese planeta Tierra Un lugarcito Que uno pudiera decir Ahí nunca pasa nada Así es, así es Tal vez es es el, nada, Las así es. zonas amazónicas O, o es, no sé en qué partes Solamente allá donde están nuestros indígenas eh, Posiblemente sí. no exista tanto esto Es triste pero es muy real Muy real Entonces ¿Qué es lo que sucede Cuando colapsa el matrimonio? Pues es similar a esto Claro Cuando no hay una buena cimentación en la construcción, pues se viene abajo. ¿Sí? Eh, vienen las, las tormentas, los problemas de la vida, eh, eh, como lo que acaba Azotan. de suceder aquí. Sí. Y que se viene ese, ese tornado. Uh -huh. eh, y, y, y vemos, ¿verdad? Que pues no hay una, una construcción sólida. sólida. Entonces se viene, viene abajo. Fuerte? Se eh, viene abajo todo. Ent entonces, por eso colapsan los matrimonios en cierta forma. Pero vamos a estar platicando algunos detallitos que consideramos que son importantes. Ya en videos anteriores ya hemos hablado sí, de los enemigos de del los matrimonio. De los enemigos del matrimonio. Sí, así es. El, con, y, el, el no conocerse bien en, en, en el noviazgo. Bueno, <risa> ya, ya me ganaste. <risa> la primera. Es la <risa> primera. La primera importante Tal vez la más importante de todas para muy, iniciar una carrera. Muy importante, porque es el, el principio, es el inicio. Mire, nosotros nos, nos conocimos en escuela. Esta mujer y aquí es un servidor. Chiquitos. Y duramos un poco de novios. Nada más siete años. Nada más. Nada más. Pero parte fue porque... La distancia. Hubo una distancia de por medio. Así es. Yo me moví de una ciudad a otra y, y, bueno, y pues bueno, eso quizás pero ayudó. Así, así pasó. Pero también nos ayudó a consolidar. A consolidar. Nuestro noviazgo. Pues sí. Así es. Y ya son 49 años a la hora de estar haciendo eso y, y en este mismo año que estamos grabando ahorita, completamos los 50. Así es, ya. Unos meses más. Unos meses más. Así es. Así Esa es la es. fecha de, de, de la edición de este video, para que mm -hmm. si quieres sacar cuentas. Así es. Entonces, imagínense, siete años de noviazgo, 49 años de matrimonio, ¿tendremos autoridad claro. para decir lo que vamos a decir? Claro que sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Un poquito. Yo creo que poquito, un poquito, ¿verdad? Un poquito, pero okay. así es. Y nos duele en el alma que esas cosas acontezcan. Nos duele, nos duele, es muy es muy lastimoso porque lastima, o sea, es muy triste, muy sí. triste. Entonces, el no conocerse bien dentro del matrimonio es, es. como construir sobre la arena, como dice la escritura, uh -huh. Vienen los problemas, bien las dificultades, vienen las situaciones di diversas y, y difíciles. Difíciles eh, de la vida. Y ¡pum! se viene va. Pero la misma Biblia dice, ahí el mismo pasaje: Pero el que construye sobre la roca, Amén. vendrá lo que venga y no pasa nada. Así es. Entonces, ¿cuándo? Así es. ¿Cuándo? Cuando nosotros construimos sobre firme, uh -huh. no va a pasar eso, porque qué triste es que se derrumbe nuestro hogar, nuestra familia, porque Así ya es. después ya no somos nomás dos, uh -huh. No. puede haber uno, dos, o tres, cuatro hijos, y luego también puede haber ya dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nietos, o ocho, o diez, o, depende de... de, claro. de eh, si se casan conejitos o se cuidaron verdad pero, pero. entonces así es. cuando se descuidan los detalles ese es otro de los puntos que hablamos ya el descuido en, en, en, el, en, el, en los, algunos videos anteriores así es el descuido de los detalles el descuido de los detalles no se conocen bien y además de eso Ustedes cuiden los detalles. Sí, no, no, es el, es, el, es el caos. Entonces, mi amado, mi amada. Mire, un matrimonio... Y pensaba hace rato haber puesto alguna imagen como la que ponemos aquí en, en el video. De un boxeador con una boxeadora. Uh -huh. Porque... No los puse, pero veamos esta imagen. ¿A poco se casaron? ¿A poco se juntaron? ¿Para estar en un conflicto así? No, yo, yo, yo pienso que no. Este. Pero. Eh, se dan esas situaciones. Este. Y, y entonces. Este, eh, entra la, la ira, el enojo. Eh, uh -huh. um, se ciega la persona por, por la misma ira. Ajá. Entonces vienen precisamente los, los problemas Porque no hay un control No hay un control y, y sobre todo cuando Cuando no se conoce de las cosas de Dios Básicamente y fundamentalmente Sí Entonces Otro problema que existe eh, Y que es un conflicto Son las finanzas Las finanzas Cuando las personas O sea el matrimonio o las parejas, porque también hay muchas parejas juntas. Sí, así Que es. colapsan también por lo mismo, por las finanzas. Correcto, así porque es. Porque él no da, o ella no da, o lo que dan ambos no alcanza. Y, y las finanzas vienen a ser, a ser un, un gran caos en los hogares. Exacto, así es. Y vaya que si recibimos correos hablando sobre las finanzas. Entonces... Hay, hay muchas, muchas cositas, muchas, muchos detallitos, mi amado mi amada, es. que hacen que se colapse ese matrimonio. Correcto, así es. Así que se derrumbe como, como veíamos esa habitación, esa casa. Uh -huh. hay, hay otra cosa que también es bien, bien importante. Uh -huh. Las emociones. Las emociones. Así es. Cuando tú conoces a la chica o al chico... ¿La ves como la bella durmiente o lo ves como el príncipe azul? Como el príncipe azul. Uh -huh. Pero a la hora que se despierta, a la hora que, que, que se, se, se le da el pellizquito para ver si no está dormido o, o no está emocionado nada más. Son las realidades. Viene la gran realidad. Así ¿Y es. por qué sucede esto? Porque no se conocieron bien en el noviazgo. Así es. No, no no hubo este un, un este, af, Que ¿Un sean tiempo? afines ¿Sí? uh -huh. Que se puedan entender En, en, en sus pensamientos uh -huh. En sus deseos En, en sus anhelos en, en, en sus gustos Hay muchas cosas que se tienen que platicar Así es Entonces Estamos hablando Por qué se destruye un matrimonio Y hay parejas Que nada más se juntan y puede haber diferentes situaciones ¿Por qué se juntan? Una porque ya sienten Que se le fue el tren o el camión O el sí, bus o lo, <risa> <que> <risa> o lo que sea y, y, y ya no quieren estar solas uh -huh. O solos Y se juntan con quien no deben de juntarse sí Otra porque se emocionaron Exacto o, otros porque... Pues en ese desconocimiento de no conocer a las personas, uh -huh, uh -huh. ¿por qué fracasó él en, en anteriormente? ¿O por qué fracasaste tú anteriormente? Y él tampoco lo sabe, ¿por qué tú fracasaste? ¿O tú no sabes por qué fracasó él? Exacto. Y, y, y se, juntan. se juntan. Y luego juntan dos familias. Wow. Cuando hay este, familia por un lado y por el otro. Y es, es un verdadero sí. problema. En, en, eso. Entonces... Porque quieres una confianza, quieres tener una seguridad de tener un, un varón contigo o una mujer que te acompañe uh -huh. en, en tu caminar de la vida. Sí. Pero si están mal fundamentados. Mal fundamentados. Se va a caer. Sí, porque este, si, eh, o sea, una de las cosas que debe existir, verdad, es es el respeto. Sí. El respeto del el uno con el otro. Sí. Eh, el, el verdadero amor es, es Comprenderse, es entenderse Es saber este, Perdonar eh, Es saber Acoplarse, o sea Que el, el Orgullo, el egoísmo no, no brote inmediatamente Porque entonces ya Ya estuvo mal Mira, dentro de los correos que recibimos Ahorita me, me hiciste recordar Uno de ellos que lo tenía pensado comentar Pero Ajá. qué bueno que, que lo comentas ahorita tú uh -huh. eh, Digo, me, me hiciste recordar Sí, sí Me dicen una, una personita Que le ayude yo a orar uh -huh. Por su esposa Porque ella ya no quiere ni orar Porque se siente herida uh -huh. Por la cuestión de que él Por el engaño eh, Por el engaño entonces ella ya no puede orar porque no puede perdonarlo. Y hagan de cuenta que me... hay ah, viene usted por mí. Sí. Porque yo, yo, yo no yo, puedo. Yo ya no puedo. Y... Estás mencionando ego, orgullo. Sí, sí. Falta de perdón. Sí, sí, todo eso. Entonces cuando esto acontece en tu vida. No, pues... se nomás la pelotita. Ahí okay. ustedes oren y si Dios quiere que se haga su voluntad, que, que regrese, y si no, pues, pues que Dios lo bendiga. Si es que lo puede bendecir. Sí, no, no, no. No es así, criatura de Dios. No, no, no, no. No, no, es, mal, así. Mal, no es así. No es así. No, verdaderamente no es así. Estoy seguro que no se conocieron bien antes. De seguro que no. No hubo compromiso. Muchas de las cosas ni las ni, ni las comentaron, no, no las platicaron. Entonces, este, pues ahí está el problema. Sí. Y el descuido de los detalles hace que haya mucha falla en la buena Así armonía Exacto. del matrimonio. El descuido de los detalles. ¿Por qué? Así es. ¿Cómo recibes a tu marido si tú estás en casa? Y si no estás en casa, y cuando él llega, y tú vas llegando también del trabajo, ¿cómo lo recibes? Uh -huh. Ahí es, ahí es el, el, el, los detalles. O a la inversa. A la inversa. ¿Verdad? Tú ya estás en la casa, varón. Y llega tu mujer, pues llega cansada, llega, llega fastidiada. Cansada. Y Exacto. Con el estrés, con el tráfico, con el, lo del camión, o obuso, como le digan allá en, tu, en, tu, en tu tierra. Eh, eh, mm -hmm. y, ¿Y cómo le fue en el trabajo? ¿Hasta dónde la estuvieron sí. acosando? Porque, pues. Necesitan, primeramente, pues, platicar y, y. O sea, desahogarse, saber lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro y, y estar calmados. Sí. Y si, y si el varón llega primero, pues, téngale un cafecito, un tecito, un, una agüita fresca sí, por allí. un, un, un detalle. ¿no? Eh, y, y si la mujer la que estaba primero en la casa, pues, haga también, lo mismo. También, también, sí, sí. Prepare algo al viejo porque, pues, va a llegar y, y pues, que, que vaya a sí, saber cómo le fue en el trabajo. Es el cuidarse el, el uno al otro. Es, exacto. Entonces, cuando descuidamos los detalles... Y si aparte Así de es. eso, descuidamos los detalles y no nos conocimos bien en el noviazgo, uh -huh. ¿qué, ¿qué es que va a pasar? ¡Mucha felicidad! ¡Oh, sí, mucha! No, no, no, abundante, no, no, abundante la ver. felicidad. Bueno, eh, es como estar en un campo sí, no. lleno de flores, ah, ¡ay, todo maravilloso! ¿No es verdad no, eso, hombre? No, no, no, no, no, porque entran eh, eh, Entra el, el coraje Orgullo eh, eh, Tantas cosas Que la persona se, se ciega y, y se puede ir Y de cerrón una la puerta Y ahí nos vimos sí Venía con ganas de estar En la, eh, en la casa Y la Paz, paz y... Ya Se está entendiendo no es, mi amado No es así Se está entendiendo mi amado y más vale que eso no, no, no, lo veas hasta no, no. el final y que lo compartas. Así es. Porque esto es bien importante. Muy importante. Porque hay mucho fracaso. Los noviazgos, ahorita, con, con, o sea, es muy importante. Los que son ahorita este novios tienen que platicar, tienen que ser afines en sus pensamientos, en sus deseos, en sus gustos y, y platicar muy bien porque es, es, es, es parte de los dos. Sí. Es un compromiso. Formal, debe ser un compromiso formal No es para un ratito Como pues ya ahorita es lo que se acostumbra sí. eh, No nos entendimos Bueno, tú para tu lado y yo para el mío Y es que el matrimonio no, no es, es eso no. no es eso Es de compromiso Ya, ya, ya porque eh, lo ven en, en, en, en las telenovelas En las películas No es así ya. Es de compromiso así es, es de compromiso y dentro de ese compromiso hay muchas cositas que, que se van a ir ganando como un collar de perlas. Pero qué bonito es cuando puedes juntar ya 50 perlitas como vamos a juntarlas nosotros ya. Es, es muy bonito. Es muy bonito porque, porque estás viendo. mire cuando yo claro. no conocí a esta niña, a esta mujer. <risa> Gracias. <risa> por lo, <mi> niña. <risa> No bueno. tenía ninguna ruguita, no pintaba ninguna cana. No, no, estaba guapísima la muchacha. Guapísima, no, no, no, para que me haya enamorado. Yo tampoco tenía ninguna cana. No, no, no. Ninguna bien. ruguita, no, no, estaba bien planchadita. Pero en el transcurrir de los días, las semanas y los meses y los años, vamos teniendo cambios. Claro. Y no crean que hemos sido un matrimonio perfecto. No, no, no. Si, eh, nunca hemos llegado a los golpes. Pero sí. Eh, oye, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estás de acuerdo? Pues por esto y esto y Pues hasta bueno, pues bueno, pues ok, pues corrección. Eh, claro. ¿verdad? Entonces, pero lo platicamos. Tenemos que ponernos No nos caigamos, no lo platicamos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, claro. O sea, tienes que estar en, en, en tus cinco. En tus, sí. seis, oh, en tus seis sentidos Sí <risa> Porque ah, y, y esa mujer, ahí donde la ven, ha sido bien inteligente podemos hemos llegar hasta aquí sí, no, entonces, pues, sean inteligentes, que... hombre, pues Pídale a Dios, y sobre todo Señor, con, dame la sabiduría Con, con la ayuda de, de nuestro Dios, ¿verdad? Que tenemos algún problema o algo Pues a Él es el, al que recurrimos Así Para es. que Él nos dé la sabiduría en todo Y, y el control y todo, entonces tenemos que confiar en Él. Miren, cuando yo no conocía nada de Dios, y ella sí había conocido desde, desde pequeña, de jovencita, eso fue lo que hizo. Se puso a orar. Le pidió al Señor que, que me cambiara. Sí, que tocara su corazón, porque... ¿Y qué cree que pasó? <risa> ah, como íbamos, no, no. No, no, no, no, no iba muy bien la, la situación. ¿Qué crees que pasó? Pues Dios hizo la obra en mi vida... Dios hizo las obras, solamente Él. Entonces, de que la, la, la oración funciona, sí funciona, claro pues enséñete sí. a orar. Claro. Enséñete a orar, por favor. Claro, claro Mira, que sí. esa es parte de lo que hemos hecho. Ya son 440 videos, es el 441 este. Así es. Déjame decirle que muchos de ellos uh -huh. están basados hacia la oración. Amén, así es. ¿Por qué? Porque cuando tú te enseñes a orar, vas a ser más fuerte, vas a ser más sabio, sí, hay, vas a ser más inteligente. Claro, claro que sí. Porque va a venir la sabiduría de parte de Dios para tu vida y todo va a marchar mucho claro, mejor. Claro, y a, hay, un, hay un canto ¿verdad? que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Orando, sí. Cualquier necesidad, cual, cualquier cosa que tú tengas, habla con el Señor. Y el Señor te va a responder y te va a ayudar Pero tienes que hacerlo Tienes que doblegarte Tienes que humillarte delante de Él Y decir yo no puedo Yo no sé, Señor ayúdame Así es Y también hay otro cántico precioso también Que habla de que el poder del cristiano está en está la oración Está en la oración, amén, amén Así es ¿Por qué? Porque es donde agarramos la fortaleza cuando nosotros nos enseñamos a, a, a escudriñar de las escrituras y nos enseñamos a orar uh -huh, uh -huh. y Dios nos da la capacidad, Así es. dice la escritura que si no recibimos es porque pedimos mal, correcto, así es, miren, uno de los últimos correos que recibí hoy en la mañana o temprano, ya, ya no me recuerdo hasta la hora, les voy a, a, a mencionar esto y, y esto tampoco lo comenté contigo porque son muchos los correos que recibimos y Ajá. algunos sí los comento y otros ni, ni los comento y yo no más, o a veces nomás oramos por ellos y, y pero sí, sí. quiero hacer un comentario los ponemos en las manos del señor ahí en Santiago, en el libro de Santiago uh -huh. habla de que si no recibimos es porque pedimos mal uh -huh. la Biblia nos dice muy claro cuál es la conexión correcta para llegar nosotros hacia Dios. Así es, amén. Es Jesucristo. Amén. Tú no Correcto. puedes llegar a Dios sino por medio de Jesucristo. Amén. Y no estoy implantando una religión. No, no, eso es lo que dice la Biblia. Así dice la Escritura. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a mi padre sino por medio Sin de no mí. Entonces, cuando tú andas buscando por otro rumbo, o te apegas a, a una cuestión religiosa o cosas por el estilo, y quieres que eso de afuera, que no es Jesús, uh -huh. sea el punto de contacto con Dios, con el Altísimo, con el Dios grande, fuerte y todopoderoso, pues no vas Así a llegar. Es. No, no, no se llega. No vas a llegar, lo siento, pero no vas a llegar. A veces las sí. religiones nos han confundido tanto que. Sí, sí, porque. Que, que no sabes pedir precisamente no. por lo mismo, sí, por tanta no. confusión. Ok. Así es. Pero mira, aquí no está la confusión, aquí está la palabra. Uh -huh. Pues si no la quieres leer, ¿cómo la vas a, a conocer y cómo la vas a entender? Y la misma escritura dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Claro. Y Solamente. dice que la, la, la sabiduría la da abundantemente. ¿Por qué te decimos todo Así esto? Es. Por los problemas que hay en los hogares, en las familias y en las personas. Claro. Qué importante, pero qué importante es conocer a Dios. Sí. No tener religión, no, no, no, no, no. Eso no es lo importante. Uh -huh. Lo importante es conocer a Dios y a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, amén. Entonces. Mira, el estrés. ¿De dónde viene el estrés? De los estilos de, de vida los modernos. De los problemas, sí, claro. Los estilos de vida modernos son muy estresantes. Muy estresantes, así es. Así es. Miren, estaba viendo anoche un documental de la India, un país que tiene muy poquita gente. No, más son 1.200 millones de, de habitantes, nada más. Nada más. Están construyendo una autopista para llegar a un aeropuerto gigantesco que están haciendo por allá. Están construyendo encima de la gente. Y es un hervidero de gente que para... Si no, si no es si no en ese camino, la gente va a llegar... Toda estresada al aeropuerto. Oh, sí. Sí. Entonces, Así ¿por qué? Es. Por los tiempos, por el tráfico, por el, el, lo incómodo que es incómodo ir que, manejando sí. eh, entre tanto vehículo, tanto Así carro, tanta bicicleta, tanta moto, tanta, tanta cosa, t -t tanto y ahí va vehículo la ahí, gente mobile, muy ¿no? Muy estresada. Entonces. El estrés también enferma. ¿Enferma? Claro es que más, sí. hay quienes mueren del estrés. Sí, Les da sí. un, un infarto y, un vámonos, infarto, y se sí. acabó. ¿verdad? Así es. Entonces, y, y el otro punto que es bien, bien importante también. Hablábamos ahorita de la salud. Uh -huh. Cuando las personas... Enferman, por enferman los, ya sea los problemas el, del el estrés, hombre o la mujer, los, la falta de cuidados y, y un montón de cosas, y también incluso por la falta de conocimiento. Dicen: No seas 4 o 6. Sea, mi mi, mi pueblo. pueblo, mi pueblo, o sea, el pueblo del Señor, mi pueblo. Hablando del pueblo de Dios, uh -huh. dice: parece porque le falta conocimiento. Así Entonces, es. si no tienes el, el conocimiento y no sabes ni orar, <risa> es un caos. Ya, ya estás en un gran conflicto. Es un verdadero. Y esto no, no significa que nosotros no queramos orar por ti. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero más que orar por ti, queremos enseñarte a orar. Enseñarte para que tú tomes las riendas de, de, tu, de tu vida. Eh, y eh, es exacto. el Señor el que te va a ayudar en lo personal. Así es. Y tengo muchas oraciones en, ahí en, en, en, dentro de esos 440 videos que hay. Sí, sí. Entonces, mi amada, mi amado. Yo quiero que lo entiendas de una vez por todas. Les amamos, les queremos, por eso estamos hablando de esto. Amén, así es. Porque les amamos y les queremos, aunque no los, los conozcamos. Queremos con el alma, con el corazón, que, que, que todo esto haga haga mella en sus, en sus corazones, que se acerquen más a Dios, que conozcan más de Él y que se, que se dobleguen, que salga de, de, de dentro de, de ustedes. El, mm. el, el orgullo y, y, y todas esas cosas que, que no te dejan llegarte al Señor Porque muchas personas dicen, no, pues, y eh, más que todo el, el varón Pues yo eh, como muy, muy hombre, ¿verdad? este en, Entonces no quieren doblegarse porque pues es, es, es hombre, es macho Y pues, yo, ¿por qué? <risa> macho <¿verdad>? menos <risa> y, y entonces, este, y las mujeres también hay mujeres no, que, que, eh, que Entonces todo eso tiene que salir dentro de nosotros y pedir al Señor el perdón uh -huh. y la sabiduría para dirigir nuestras vidas y hacer las cosas de la mejor manera Así es. Y de esa misma manera ayudar a nuestros hijos Así es, y mire para que podamos tener familias felices y para tener una mejor calidad de vida familiar para todos hoy Tenemos que luchar por salvar nuestra familia hoy Así es Dios nos dio esta, este formato, Dios nos dio esta, esta gráfica así para poderse las presentar ya hace tiempo. Ya lo hemos pasado en otros videos. Hagan esto los que tengan la manera de poner el numeral y, y sabemos nuestra familia hoy. Compártanlo, compártanlo por favor. Pero miren, también eso ya es bien importante. Ya es hora de empezar a hacer cambios en la forma de pensar y en la forma de actuar. Así es. Sumamente importante. Muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya es tiempo de hacer cambios. Uh -huh. de romper paradigmas los paradigmas. Así es. Y paradigmas religiosos claro. que a veces no nos ayudan para nada. Al no. contrario, nos, nos apartan de la verdadera realidad de Dios. Amén. A innovarnos. Innovarnos, innovarnos espiritualmente amén, Innovarnos, amén capacitarnos es. Entrar en conocimiento del, del sí. Señor O sea, sí. es muy importante, muy necesario Demasiado importante, mi amado, mi amada Entonces, por favor Por favor Comenté algunos correos, pero no los leímos Los, los comentamos como quieran ¿Por qué? Porque así ustedes mismos es. nos escriben y ustedes mismos nos están diciendo que hagamos aquí. Exacto, sí. Por, por eso, en, en el tema de tú nos escribes y nosotros respondemos ahora en esa parte 3 que estamos hablando sobre el matrimonio porque uh -huh. lo consideramos bien, bien, bien, bien, bien importante. Sí, sí, sí. Entonces, déjame decirles: ya vamos a orar porque ya, ya, ya, ya ha pasado el tiempo, sí, ya sí, ha pasado sí. el tiempo. Pero yo quiero que haya un compromiso. Así como cuando se casa uno, claro, claro. debe haber compromiso, Amén. yo creo que tengamos el compromiso, uno, de que lo compartas por lo menos con cinco sí. personas que tú conozcas. Compártelo, compártelo. Si ellos no tienen problema, de seguro que conocen a alguien que sí tiene problema. Así es. Te lo garantizo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sabemos cómo está la situación actual en tantas partes del mundo. Porque ustedes mismos, a través de sus correos, nos están diciendo lo que está pasando. Así es. Además de que lo conocemos, esta situación, en los años vividos de uh -huh. nosotros. Así es, así Son es. Son muchos años, y ya muchos años en el ministerio, y sabemos de qué estamos hablando. Así es. Entonces, mi amado, mi amada. Posiblemente vayamos a tener que hacer Otro programa más a, a, Con relación al matrimonio Ahorita lo que queremos hacer es orar Orar por ustedes uh -huh. E incluso para que Dios nos siga dando a nosotros Más sabiduría Algunos nos, que nos escriben Algunos que ponen los pensamientos qué, qué bonito cuando ustedes nos dicen Que Dios nos siga dando la sabiduría Es, nos nos, es nos sentimos felices cuando alguien nos da esas palabras Así también Así es Porque ustedes son los que los escriben Entonces, vamos a orar ¿Y Yo sobre, le voy a pedir a mi esposa Sobre, la, sobre el, el amor, déjame leer ese, y luego te Bueno, mi esposa quiere ¿sabes? leer algo Y, y con sí. todo gusto le vamos a dar el espacio para que le lea algo de, ahí sí, de la escritura. Eh, es precisamente sobre el amor. Ok, perfecto. ¿Qué es, qué es el amor? Uh -huh. ¿Eh? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Amén. Uh -huh. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido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 el amor nunca deja de ser. Entonces, nos preguntamos cuando en el noviazgo uh -huh. se llega al matrimonio. Uh -huh. Se llega, se supone uno que es por amor. Uh -huh. Pero al poco tiempo ya están peleando ya están disgustados, y ya, ya, ya se están aventando cosas, eh, eh, o sea, agresivos, uh -huh. eh, incomprensión, uh -huh. entonces qué es lo que está pasando, se están casando por, por amor, o por emoción, o por qué se están casando. Uh -huh. eh, porque lo hemos dicho, debe de haber un compromiso, una responsabilidad delante de Dios. Porque el matrimonio es un pacto de amor delante amé, de Dios y de amé. la humanidad. Entonces, el, el, el matrimonio no es para unos días, es para toda la vida. Y no es para probar nada más. Y no es para probar. No son no, no, días no, cuando no. probando. No, no, entonces... Ahí, ahí está el, el, el, el verdadero detalle. ¿Por qué, ¿Por qué se están casando? ¿Por amor? ¿O por emoción? ¿O, o, o por qué se están Por interés. Por o interés o por, por tan, tantas cosas. Entonces, cuando están casados por amor y, y, y, y, y conocen del Señor, pues qué, qué maravilloso, ¿no? Porque los, los dos conocen. Así es. Va a ser más difícil este o sea, ¿Un, rompimiento? un rompimiento porque hay hay conocimiento de parte de los dos, pero uh -huh. cuando no hay el conocimiento, ahí es el problema. Por eso les decimos que busquen, que busquen del Señor. Si no, viene un colapso. Así es, viene el colapso. Uh -huh. Y era lo, lo que quería compartir ahora. No, perfecto. Le digo, eh. <coughs> ¿por qué me casé con ella? <risa> no, no, no, no, no, no, no pero bueno lo ¿qué? que a mí me falta ahí le sobra <risa> no hombre ok, entonces vamos a la oración y nos vamos a tomar de las amén. manos aquí así mi esposa es. y yo ahí se amén. está viendo que estamos tomados aquí de las manos amén, amén, así es. queremos orar por ustedes así nos es. lo permiten Sí. ok padre le adoramos, Dios. le bendecimos Alabamos su santo nombre, Señor. Nos unimos mi esposo y yo, Señor. Oh, mi padre santo en ese para interceder momento, por señor. todos y cada uno de los matrimonios. Sí, señor. Aún incluso por hermanos, aquellos, Señor, ponemos, que están señor. apenas en el noviazgo. Sí, para que se sí, conozcan sí, bien, sí, se entiendan sí, bien y que sepan que eso es una responsabilidad sí, y es un compromiso. Sí, señor, así es. Que no existan, sí, Señor, los adulterios. Sí, que no exista, Señor. Sí, El estar allí sí, en una unión sí, libre. Eso no es correcto delante sí, de usted. Sí, señor. Así es, padre. Porque están en pecado, Señor. Así es, Señor. Que sí, cada pareja que esté así. Sí, señor. Que normalice su situación delante de usted, mi sí, Dios. Sí, señor. Y Padre Santo. Que sí, cada Dios. personita que está viendo, Señor, este video. Señor. Señor, que usted Jesús le llene de su Santo, gracias, señor, le dé de, de la sabiduría, bendito, le dé de del señor, entendimiento, bendito, le dé de, de la, la comprensión, es, que usted sí, le supla señor, todas sus necesidades, sí, pero por señor, sobre todas las cosas, Señor, que ellos puedan ser felices. Sí, señor. Porque usted está con ellos. Así es, Padre. Bendígales Usted lo no dice en su palabra, que el que usted viene, usted no le echa no fuera. Le echa fuera así es el problema es que a veces no sabemos llegar a usted, mi Dios Cristo. andamos buscando por otros rumbos que, que no son los suyos, usted ya lo estableció sí, sí, Jesús sí. es el camino Él es la verdad y Él es la vida Aleluya, y sí, nadie señor. va a usted, mi Padre Dios así es, sino por usar, medio de Jesús solo usted puede Señor que esto oídos lo puedan entender hacer. así como lo hemos entendido nosotros de sí, que a quien sí, necesitamos Cristo. como la guía Sí, señor. A quien estamos Jesús, como usted, la ayuda. Sí, sí, mi padre. Es a su Hijo amado que hizo Jesús. Sí, señor. A quien usted envió. Para darnos vida eterna y salvación. Sí, señor. Así es, padre, padre. Bendiga pues entonces. Sí, a todos y a cada una de aquellas personitas. Bendígalos que compartan este video. es que lo compartan cuando al menos con sí, cinco señor. personas más. Así es, padre. Y mi Dios. Y que este mensaje sí, señor. pueda llegar a miles y a miles sí, y a diez Padre miles. Santo. Señor, que tanta falta hace oh, en este día, señor. en nuestra es, humanidad. Sí, señor. Para la gloria de su nombre, en Señor. Nombre en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. amén. amén. Mis amados, les amamos. ¿Y por qué les amamos? Queremos que ustedes también amen a sus su, semejantes, a su prójimo y Amén. compartan. Este así video. es, así es. Y pues bueno, pues, terminamos. Nos hemos pasado es. un poquito del tiempo que teníamos pensado, pero bueno, queremos para ustedes lo mejor. Así es. Bendiciones para todos. Un abrazo de nuestra parte. Les amamos en el amor del Señor y compartan este video. Y aquí video. abajo hay información. Así es, compartan el video. Y suscríbanse, suscríbanse. Y suscríbanse, suscríbanse. Y también den un clic ahí en me gusta. Claro, claro que sí. Bendiciones. Bendiciones.